Para jugar la actividad utilizas la APP. Suma puntos por habilidades, puntos por equipamiento, puntos de las cartas de peligros y premios y puntos por hacer de peligro. Se tira el dado. Salud. en este caso es 38 el dado es del 1 al 100 en este caso a mí me ha salido 38 y vamos a poner los se ponen los códigos de las cartas primero es formación y experiencia 6 pues se pone 6, después es información, 5, pues se pone 5, después es equipo y factor humano, 14, y después equipamiento, 11. Luego pones los puntos positivos o negativos adquiridos por las cartas de premios y los equipamientos básicos de seguridad y se ponen, digamos que en este caso tenemos 10 positivos y se le da hacer. En este caso no se ha conseguido, pero depende de las cartas que tengas y del azar que haya tirado el dado. La aplicación da el resultado en función de un baremo para saber si consigues o no la actividad. En la aplicación hay dos niveles de dificultad. Ojo, si seleccionas mal las cartas y tienes una tirada de azar muy baja, podrías quedar descalificado.